Empezamos. Ideas variacionales. Eh, se supone que tendría que hablar de mí, pero luego igual digo algo, alguna cosa infinitísima también. El asunto. Este es el plan, pero vamos la, al asunto. Vamos a probar existencia de objetos matemáticos. Este es la, el mensaje de la charla. Vamos a probar existencia de objetos matemáticos. Y lo vamos a hacer de una forma curiosa, que es probando que los objetos que nos interesan son el mínimo de una cierta función adecuadamente elegida. Las herramientas que vamos a usar es un espacio de estados X, finito o infinito dimensional. Los de la mecánica de medios continuos son infinito dimensionales. Esta es la parte de mollar del asunto. De, eh, tenemos que encontrar una parte K del espacio que tenga la virtud de que toda sucesión ahí converge. Y si no converge toda, un cacho de ella. Esto es imp importante. Esto lo vamos a llamar, no lo vamos a llamar compacto, que es una palabra de los matemáticos, lo vamos a llamar un sitio donde se cumple el principio de elección, porque elegimos un elemento X vía una sucesión X o N. Y finalmente una función continua. Y las funciones continuas son las que preservan la continuidad. Cogen cosas, cogen cosas, cosas, límites y los transforman en límites. Esas son las funciones continuas. Perfecto. Y lo, nos las vamos a apañar para diversos problemas, convertirlos en... El tema importante es la asistencia, ¿eh? en ver que existe un, un mínimo de una cierta función. Cosa para los alumnos de in, iniciales. Lo primero que aprende uno en la carrera es que no es lo mismo ínfimo que mínimo. ínfimo siempre hay ínfimo. El peor de los casos es menos infinito, por lo cual no estás cubierto de gloria. Pero ínfimo siempre hay. Lo que no suele haber es mínimo, ¿eh? Eso, hay que, eso es importante. El, ¿quién, garantizó la existencia de, ¿Quién garantiza en estas condiciones la existencia del objeto que estamos buscando? Ballestra. Strass. fue este señor, un señor matemático importante del siglo XIX. Ahí lo tenéis. Era buena gente este, este señor. ¿Cómo se prueba la existencia? Cómo, esto es un curso de choque de métodos variacionales. ¿Cómo se prueba la existencia del mínimo? Siempre hay una sucesión minimizante. Ahora interviene la parte K del principio de elección, eso te regala una sucesión que converge a algo. De preservar límite, ese algo es el mínimo. Aquí nos hemos cubierto con el principio de elección, nos hemos cubierto de la existencia al mínimo. Está encriptada la existencia, el juego de las matemáticas es un juego virtual, la existencia está encriptada en los en el principio de elección. Por tanto, existencia, principio de elección. Ojo, si K tiene dimensión finita, enseñaba yo en física que los conjuntos que tienen esta virtud son los conjuntos limitados del espacio que contiene su contorno. Es fácil encontrar los conjuntos K. En dimensión infinita, cada vez que se encuentra un conjunto K de estos, hay un, un, hay un nombre al lado: Schauder, eh, Sobolev, etc. Etcétera, etcétera. Por tanto, es difícil encontrar estos conjuntos K en dimensión infinita. Quien ha encontrado un K de estos, le han puesto el nombre al, a la. Eso dice, os va, hace idea. De, de lo difícil que es. Y esto para despedir el asunto es para enfatizar que mínimo no es ínfimo, la exponencial tiene el, el, el ínfimo, que es cero, y no hay ningún bicho que anule la exponencial negativa. No, no, no Podríamos la rodilla y haber orientado. Y directamente nos metemos en el teorema fundamental de la álgebra, es el primero de los ejemplos donde vamos a ver cómo los métodos de cómo vamos a fabricar un objeto con un problema variacional. Nos dice el amigo Richard Cura, una nueva era en la historia de las matemáticas se abrió cuando Gauss Demostró el teléfono fundamental de la lebra. Abandonando los futiles intentos de sus predecesores, aquí se vino arriba. Dio un paso significativo meramente al probar que existía, meramente al probar la asistencia de las raíces. Y dice, se comprendió por primera vez que la tarea primordial en un problema matemático es probar la asistencia de solución. Bueno, ahí queda eso. Ese es Curan, el jovencito, y este es Gao, dos matemáticos de la Universidad de Gotinga, de los muchos que van a circular por aquí. Esto va a ser una invasión de gente de Gotinga y, y vamos a hablar de Gauss. Gauss está considerado como uno de los matemáticos más importantes. Para ser más exactos, Klein, que es de la Universidad de Göttingen y que compiló su correspondencia, Klein nos dice, importante, muy importante, el más importante de los del siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo tiburones de gran calado, eh, Euler, Lagrange, Laplace, etc., gente de mucha categoría. Y dice que este es el más importante de ellos. Por eso lo que lo quiere de decir es que estaba mirando al siglo XVIII más que la cosa moderna. La carrera de Gauss transcurrió en el siglo XIX, de hecho. Y un tío, no voy a hablar de las matemáticas de Gauss, pero hizo una física muy importante, en particular electromagnetismo. Este tío con Weber fabricó un telégrafo. Eh, escuchemos lo que dice Maxwell. Maxwell dice: los estudios de electromagnetismo de Gauss reconstruyeron la ciencia por completo. Este es un tío versátil. Y se interesó por lo que se llama el teorema fundamental de la álgebra. El, el teorema fundamental de la álgebra dio cuatro demostraciones. La primera es de su tesis, de 1799. Y nos dice otra vez Klein: Bueno, el teorema fundamental de la álgebra de Gauss, de eso nada. Esto lo probó D'Alembert. D'Alembert probó el teorema fundamental de la álgebra en su curso de cálculo integral. Por eso, y yo solo lo sabía Gauss, Gauss era un tío serio. ¿eh? Gauss, por eso, llama, en su tesis, llama esto Demostratio Nova. ¿Eh? O sea que él redemostró, él quería poner rigor, que tampoco, ¿eh? el rigor no está, aquellos tiempos no estaban para rigor. Yo os voy a dar, bueno, todo esto es el ambiente histórico del, del, del teorema fundamental de la realidad. Uno aprende, yo aprendí de chiquitín, que el teorema fundamental de la realidad dice que todo polinomio con coeficientes complejos, complejos admite una raíz. Vamos a probar la existencia de esa raíz. ¿Cómo lo probamos? A toda velocidad. Coge el módulo del polinomio, el módulo, el polinomio, el módulo tiende a es una cosa mayor o igual que cero y tiende a infinito. Esta es la pinta cualitativa que tiene ese bicho, ese, esa cosa el módulo se va infinito. Por tanto, como siempre hay una sucesión minimizante, la sucesión minimizante tiene que estar en un área acotada, ¿eh? porque el polinomio módulo se va infinito. Aquí interviene ahí está, ah, porque está acotada. Pues entonces se alcanza el mínimo. Aquí, aquí es donde ha intervenido. Esta cuenta no la había ¿eh? Aquí ha intervenido, intervenido de alguna manera el principio de elección. Y ahora. Todo lo único que hace falta es probar que en ese mínimo no pasa lo de la figura. Vamos a probar, vamos a probar que en ese mínimo el, el, el polinomio se anula y esto lo probó D'Alembert. Os estoy contando esto porque hace muchos años yo leí esta prueba y me quedé enamorado de esta prueba, me parece muy aguda. Porque se demuestra que si el, polinomio, el módulo de un polinomio en un punto es positivo, hay una dirección compleja. Aquí es donde se nota el segundo grado de libertad de los complejos. Hay una dirección compleja donde el polinomio baja de valor, por tanto, si es el mínimo absoluto, se tiene que anular. Se acabó la prueba. Las cosas buenas de preparar esto, uno se da una paliza preparando estas charlas, pero lo que he descubierto es que esta prueba vale igualmente por una función holomorfa. Y esta es la prueba del principio del módulo máximo. Así de elegante es la cosa esta. Bien. Esto de Belli no sé de esta Belli. Esto lo encontré en un libro de Álgebra. Esto estaba en un libro de Álgebra. Nunca he olvidado lo de. Algunas veces me olvido si es D'Alembert o Lagrange y tal, pero esto no lo he olvidado nunca. Vamos a ver lo que dice el bueno de D'Alembert. Bueno, esto es el dibujito de, de eso. A ver, es que me está vendiendo este tío. Esto es el z cuadrado más uno. Esto lo miras en el caso, en el campo real, lo miras ahí tienes el, el z cuadrado más uno. Esto es mentira, joder. Este es el, perdón. El mínimo de este bicho es uno. Y lo que dice, lo que dice es que mires en la dirección complementaria. Este es el grado de libertad que te falta en el campo real. Y entonces encuentras el cero aquí, ¿no? ¿veis? Si sí, te, te quedas en el eje imaginario, ahí ves las dos raíces de este bicho y esta es el, la imagen global. Liquidado el termo fundamental de la álgebra. Uno debe, uno debe, uno debe, a uno le deben educar a venir a las charlas. No estáis en las charlas para enteraros de lo que estoy diciendo yo, sino para recordar que alguna vez había alguna manera, había y entonces un día, se si os, si os pone el cuerpo golfo, buscaréis esto y encontraréis otra demostración. Segundo problema, problema isoperimétrico. El problema isoperimétrico, ahí lo te dice, se llama problema de la reina Dido, la reina Dido de Cartago Es un sainete completo lo de la vida de la reina Dido, os invito a que leáis la, la Neida, ¿ves? ¿eh? Dido tiene que ver con este problema, y por eso se llama el problema de la arena Dido. Yo esta parte de la historia me la salto, porque no tenemos tiempo para frivolidades. ¿Qué es el problema isoperimétrico? Yo te doy una curva de longitud L y tú tienes que abarcar una región que tenga área máxima, formando un circuito cerrado. Bien. Este problema lo hacía con los chicos en, con triángulos, lo, lo hicimos en los cursos de cálculo. Bien, Si eres un manta, formas un área bastante exigua, y si lo apuntas para allá y, y, y, y no afinas bien, pero si te se las apañas para hacer una cosa redondita, pues forma, vas abarcando el área máxima. Bueno, todo el mundo sabía desde los tiempos de los griegos que la solución de este problema es el ciclo. Esto se supone que es lo que hizo Dido, Dido, que es un personaje histórico. Pero bueno, ya hablando más en serio, Xenodoro, eh, que es un matemático ligeramente posterior a los tiempos de Arquímedes, para mi, para mi gusto Arquímedes es uno de los matemáticos más importantes de toda la historia, con diferencia, ¿eh? sobre todo por el contexto donde él generó su Senodoro es un poquito después, y este resolvió el problema. Esencialmente, lo que hizo es, él es coger triángulos, polígonos y, y, y, de alguna manera, hizo una casi solución de este problema. Y en el siglo XIX, Steiner, que fue un matemático de la, de la Universidad de Berlín, dio hasta cinco pruebas de esto. Las pruebas de este buen hombre eran, eran unas pruebas relativamente defectivas, porque lo importante, lo importante cuando tú estás resolviendo un problema es de seguridad asegurarte que hay solución, y después especula. Pero sin saber si hay solución, especular, es peligroso. Hay ejemplos donde eso te lleva a contradicciones. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que el problema isoparamétrico tiene solución. Y las, de Steiner, las soluciones de Steiner son bellísimas. Tienen este pequeño defecto, pero esto que estoy contando fue lo que inventaron sus colegas para joderlo directamente. Es para, quitar, para cortarle la ilusión al Steiner. La prueba que os voy a contar es de urbit Esto es una prueba, de, una prueba donde está el escenario completo. Aquí vamos a probar, esta es la vía directa a la solución del problema de urbit, al problema os voy a hablar un poquito de Urbis. Urbis es otro personaje que tiene algo que ver con Gottinga. Urbis fue discípulo de Klein. Se dedicó a la, al análisis complejo, también a la teoría algebraica de números. Para los de ecuaciones, este es un tío muy conocido y ahora no os voy a contar por qué. Pero, ¿por qué es importante este matemático? Este matemático en Kenny fue el tutor espiritual de dos... Aquí tenéis a Urbis. Murió en, 1800, en 1919. Lo importante de Hurwitz es que eh, él fue el tutor espiritual de dos matemáticos importantes, uno Hermann Minkowski y el otro David Hilbert. Eh, Kennisberg era una ciudad, Kenisberg era la Universidad de Cannes, eh, no era cualquier sitio. Kennisberg ahora se llama Kaliningrado. Hay un problema famoso de los siete puentes de Kennisberg. Bueno, no me voy a arreglar con esta cosa. Eh, ¿Qué pasó allí? Que esto era una, ciudad, una universidad provincia. Zurich estaba allí esperando irse a otro sitio mejor, y de hecho se fue. Pero eh, se encontró con estas dos joyas, uno de ellos es David Hilbert. Y en aquellos tiempos sirvió de tutor espiritual de ellos y les abrió el panorama de toda la matemática que había, eso se podía hacer en aquellos años, se lo abrió, Y Hilbert tomó buena nota de ese asunto, aquí está Hilbert, muy jovencito. Bien. Problema isoperimétrico. En realidad lo que vamos a probar es una cosa más general, que se llama la desigualdad isoperimétrica. La desigualdad isoperimétrica dice que si eh, el perímetro al cuadrado de una región plana, el cociente sobre el área, siempre es mayor o igual que 4pi, esa, esa, ese cociente... Se cumple siempre. Y además la igualdad se cumple en el círculo. Eso es lo que vamos a probar. Si pruebas eso, has probado la desigualdad isoperimétrica. Porque qué dices tú? Ahora fijamos el perímetro. Como el cociente es más pequeño en el círculo, L cuadrado sobre el área del bicho es mayor que igual que L cuadrado sobre el área del círculo, Despejas y largamente sale la desigualdad. ¿Sabes que es mayor o igual que esto? Porque sabes que el mínimo se alcanza en el círculo. Y esto prueba el problema isoperimétrico. Y entonces, ¿dónde está nuestro problema variacional? Nuestro problema variacional nos, vamos a reconducir esto a un problema de máximos y mínimos. En realidad, si desarmas la fracción, tienes esta expresión. Esto es una función, una función que depende de la curva. Da lo mismo poner el recinto que su contorno, que la curva. Entonces, ¿qué es lo que intentamos probar? Eh, si quieres probar el problema isoperimétrico. Queremos probar que esto es mayor o igual que cero y que, solo es, y que solo es cero si la curva, si la curva es un círculo. Y esto lo probamos al estilo Hurwitz. Hay muchas demostraciones de problemas problema de Esta me la encontré en un libro de curran hilbert que es un libro de física matemática. Me la encontré y dije, joder, cómo mola este, este cálculo. O sea que ahora tenemos, fijaros, tenemos una, tenemos, tenemos una función cuya variable independiente, esto se llama cálculo de variaciones, una función cuya variable independiente es una curva. Lo primero que hay que hacer es coger la curva y codificarla en coordenadas. Una curva es una cosa continua que es muy larga. Entonces lo que vamos a hacer lo que hizo Hurwitz después, desarrollar las componentes de la curva en serie de Fourier. Ya no hay más cosas continuas, ya hay un esqueleto, que son las coordenadas, que son los coeficientes de la serie de Fourier. No importa lo que sea la serie de Fourier. De hecho, el paper de, de Hurwitz, que apareció en los, en, el, en los anales de la corona normal superior, hizo una nota, nos corran 1901. Esto es de 1902. Se llama aplicaciones geométricas de la serie de Fourier. Efectivamente, esto es una aplicación geométrica. Porque en cuanto que haces esa cuenta, ahí tenéis nuestra función de la curva. En cuanto que haces esta cuenta, lo primero que haces es aplicar Green para expresar el área como una integral de línea y codificas eso en términos de los coeficientes y te sale esta expresión de aquí. Esta es la presión Luego el perímetro, eh, el perímetro lo codificas en términos de Acer y Fourier. Igualdad de parceval. De la igualdad de parceval sale esta expresión. Y ahora juntamos las dos piezas, y si juntas las dos piezas, perímetro al cuadrado menos 4 pi veces el área, te sale esta cosa. Y mira por dónde. Esto de aquí es una cosa que es una suma de cuadrados y, una, y un término no negativo. Eso es mayor o igual que cero, ¿ya? por la vía directa, la desigualdad se cumple. Y cuando una suma de números, como son todos números no negativos, cuando es verdad que la suma de números no negativos es cero, cuando todos los términos son cero, y si haces esto cero, solo sobreviven en realidad dos coeficientes. Los insertas en la, en la ecuación de la curva y ves que esa cosa finita es un círculo, como una catedral. Ah. Ojo, ¿dónde ha estado la asistencia? A ah, ojo, <risa> este bicho es mayor o igual que cero. Eso es, es obvio que eso es cero en esa solución que hemos señalado. No ha hecho falta compacidad, no ha hecho falta principio de selección. No os he contado lo, lo, las interioridades de este problema. Hemos usado en realidad curvas cerradas que son C1 a trozos. He escrito integrales y he derivado. Un señor que se llamó Henry Lebesgue como en 1902, montó una teoría general de funciones raras, ¿eh? funciones que se podían derivar casi todo punto. Un poquito después él mejoró esto poniendo curvas... Esto fue una charla en el Colegio de Francia. Este señor fue profesor del Colegio de Francia y cuenta unas experiencias de su clase en el Colegio de Francia que merecen una charla, un fisquito aparte. Y... bien... Ah, os digo eso porque se puede mejorar lo de la curva a función de variación acotada. Eso es lo que hizo Leves. Las funciones de variación acotada son derivables en casi todo punto. Concluía este señor. ¿Y qué pasa en el espacio? A mí esto me intrigaba. Y yo era... hombre, yo siempre... Uno sabía de la leyenda que esto es el espacio. Si coges un perímetro dado, el volumen que encierra mayor área a perímetro fijo es la esfera. Entonces me, me junté con un amiguete en un congreso y pregunté, joder, esto, ¿esto lo ha probado alguien para Dimensión N? Esto fue hace no muchos años, para que veáis la ignorancia yo aquí largando texto y la ignorancia que tenía yo en aquellos años. Y entonces este buen hombre me dijo, sí, por supuesto, este es Juanjo Manfredi, este es un especialista en tal. Por supuesto que se ha probado eso, la desigualdad y de que acabar en dimensión n. Ese resultado es de niño de Giorgi, que es este matemático italiano. Matemático italiano, y este resultado, para mi gusto, es uno de los resultados del análisis más potentes del siglo XX. Este señor, que, bueno, este es, la, este es el paper de, de niño de Giorgi de su obra completa, y aquí tenéis a De Giorgi, este señor tan simpático, murió en el 92. Este señor, además, resolvió el problema 19 de Hilbert de, lo que, de los que luego hablaremos. ¿Eh? Así que esto es, este es de la clase Top Gun. Se acabó el problema hipermético. Teorema, teorema de la aplicación de Rima. Aquí tenemos, me voy a preguntar, un poquito de agua. Aquí tenéis a Rima, quedaros viendo a Rima. Aquí tenéis a Rima, entre nosotros, uno de los matemáticos más importantes del siglo XIX, con diferencia, diga lo que diga el personal. Él ingresó en Gotinga para estudiar teología, cambió de... Tenía mucho cariño por su padre, su padre era, pa, era pastor luterano. Dio permiso a su padre y se dedicó a las matemáticas. Y en matemáticas en Gottinga estaba Gauss, no lo he dicho, pero a Gauss le tocaba mucho las narices de la clase y eso lo sabemos porque se lo contaba todo el mundo. No quería dar clase y contaba unos cursos muy elementales allí. Se va a Berlín, allí encuentra su verdadero amor que fue Dirichlet eh, y aprendió variable compleja con él. Regresa a gotinga estudia electromagnetismo con Weber. Riemann sabía mucha matemática, mucho electromagnetismo. Defiende una tesis doctoral de la que hablaremos. Después, para presentarse a la oposición de plaza fija de profesor, esta señora escribe un paper sobre las series de Fourier donde donde, compile, donde monta la integral de Riemann y después monta eh, da una lección que tenía que presentar que era preceptivo que se llama sobre las hipótesis eh, en las cuales se funda la geometría esto fue un trabajo esto este, este es el comienzo de la geometría rimaniana, de la que una derivación de esto es la teoría general de la relatividad eh. o sea, esta, la importancia de estas cosas él murió joven eh, y murió en Italia y murió en Italia porque hizo amistad con amigos italianos él le inoculó la topología a Betty él consiguió con un grupo de matemáticos italianos Brioschi, Casorati y Betty él los, en Gotinga los convenció hicieron amistad y él murió en Italia, tuberculoso ¿eh? la tesis importante, solo voy a decir tres cosas a la tesis la primera le queda, la tesis va de la teoría de las funciones de variable compleja. le quedaba pequeño el plano complejo a este buen hombre le quedaba pequeño y lo montó en, en unos objetos muy raros que son las superficies de rima ese es el punto número uno. Punto número dos, que es muy importante para la historia que os estoy contando. Él descubrió que las partes reales e imaginarias de las funciones de variable compleja a través de, su, de sus ecuaciones. esto estos los de matemáticas, y los de tercero, son funciones armónicas. En aquellos tiempos era un quilombo manejar una función de variable compleja. Los desarrollos en serie eran horrorosos. Ahí los cálculos eran infumables. Este, que era un tío muy intuitivo, muy topólogo y muy abstracto, concibió una manera de saltarse la serie de potencias. Y él dice, mira, voy a construir las funciones armónicas a través de <coughs> su dato en la frontera. Voy a fabricar las funciones armónicas a través de su dato en la frontera. Las reconstruyo dentro resolviendo el problema de Dirichlet. Y esto es un avance cualitativo, porque ya todas las cosas que él hizo se apoyaron. Esto se llama el problema de Dirichlet. Y esto es una fuente, esto creo a su vez una fuente de conflicto que luego iremos, iremos desmenuzando, pero... Este es el segundo punto importante, él gestionaba las funciones, en, las funciones complejas en un dominio a través del principio de Dirichlet, nombre que procede, a través del problema de Dirichlet, nombre que procede de su maestro, que fue Dirichlet, ¿eh? que acabó en Gotinga dando clases. Y lo último que quiero deciros de este asunto es que su tesis trata de dominios simplemente conexos. ¿Qué son los dominios simplemente conexos? Estos dominios donde no hay agujeros, donde una curva se puede deformar a un, se puede deformar a un punto. Ahí tenéis imaginaros una esfera. Si ponéis una goma elástica, pues la podéis ir corriendo sobre la esfera y deformar un punto. Eso no lo podéis hacer en un toro. ¿eh? Esos dominios no son simplemente conexos. ¿Cómo intervienen en su tesis los dominios simplemente conexos? De muchas maneras. Él coge estas superficies de Riemann, que son bichos muy raros, y los rompe a cachitos simplemente conexos. Y con eso monta una topología, estudia su grado de conexidad. Es un topólogo, es el primero de los topólogos importantes, el Riemann. ¿eh? Este es un adelantado a su tiempo. Y este es el teorema más importante de la tesis de Riemann. El teorema, vaya, me iba a poner el cronómetro, ya no sé por qué momento hoy. Bueno, el, el, ya me dirá Jebelía, cuando el, ¿qué dice el, el teorema de la aplicación de Riemann? Dice que esencialmente todo dominio simplemente conexo es un círculo, Eso, menos el plano complejo, claro. Eso es lo que prueba Riemann. Es decir, si tú tienes un dominio simplemente conexo, lo puedes deformar, ojo, lo puedes deformar además en condiciones holomorfas, en condiciones de una función derivable. Hay una, las funciones derivables en el plano complejo se llaman holomorfas. Lo que dice Rima es que, esencialmente, no hay sino un dominio simplemente conexo, porque siempre hay una manera holomorfa de deformar el, un dominio simplemente conexo. Estas son las cosas que hacemos antes los matemáticos. Existe esa, esa, esa, esa, esa función y además la función es única si fijas unos elementos de referencia. La, la deformación es única si le asignas a un punto del dominio el valor cero y si pones la derivada positiva, esta es una condición técnica que luego ap aparece, es importante. ¿Por qué es importante? el tema este de la... ¿Por qué es importante el tema este de, la, de, de deformar un dominio simplemente conexo a un conjunto? Joder, en aerodinámica esto es fundamental, en aerodinámica en otro sitios, esto se llama la teoría de la transformación conforme. Uno, lo que tienes por ahí arriba es el perfil de alas, esto se llama un aerofoil, y uno quiere estudiar el flujo alrededor de un aerofoil, y entonces lo que hace es, es deformar el, el aerofoil a un círculo, se demuestra que, la, que las funciones estas holomorfas derivables preservan la información importante, en particular las funciones armónicas. Y por eso es interesante, los ingenieros, aquí os, os saco una relación de aerofoil, esto procede de la NACA, la NACA fue lo anterior a la NASA. Estos son los laboratorios, LANGLA y esto, donde aparecen las mentes estas ocultas de una película que se ha puesto muy de moda. Eso son una, una ristra de perfiles aerodinámicos, esto es del año 29, esto es de antes, la, de antes de la guerra mundial. ¿eh? Después de la guerra mundial la canción fue de otra manera, pero... Bien, vamos a probar el teorema de aplicación abierta, que, digo, el tema de aplicación de RIMA, se me va a lo de abierta. El teorema de aplicación de Riemann vamos a probarlo y os voy a dar una prueba de este teorema, que es un teorema formidable muy complicado. Esta prueba es del año 1915, esto fue 65 años después de la tesis de Riemann. Esto costó un dolor sacar esta prueba, ¿eh? Y como... Eh, bueno, pues vamos, vamos a, a, a, a... os voy a describir los elementos. Primero se monta uno el espacio, el espacio de todas las funciones derivables. El espacio de todas las funciones que son derivables. Ese espacio es muy grande y entonces te quedas ahí dentro de ese espacio te quedas con la clase de aquellas que son uno-1, es decir, son representaciones fieles de las aplicaciones inyectivas, que tienen su imagen dentro, que tienen su imagen dentro del círculo de unidad. Claro, si tú coges una, si tú coges una función de estas holomorfas al azar, probablemente el dominio simplemente con eso te lo lleve a un sitio que no tiene nada que ver con el círculo. Ya hemos restringido esto, ya solo nos quedamos con las que casi llenan el círculo. Lo que quieres es tener una de estas que llena el círculo. Entre nosotros, ya es una proeza, pero ver que esta clase no vacía? ¿eh? Estas cosas, estos pasos yo os estoy contando cómo es la película, pero estas cuentas no son sencillas. Ahora hay que encontrar el, el sitio K donde se monta el principio de elección. Eso es fácil. Coges a la clase K, le pones el cero, con eso lo que has hecho es ponerle el cierre, esto es importante, y tiene que venir un tiarrón a decirte que eso cumple el principio de elección. Y este teorema tiene nombre propio. Tal Paul Montel probó que esto tiene el principio de elección. Y finalmente aparece aquí la función D que es la función que vamos, en este caso no la vamos a, a, a minimizar, la vamos a maximizar, pero eso va a ser lo otro multiplicado por menos uno. Y lo que hace la función D es asignarle la derivada a la, a la función. Esta cosa sabemos que es positiva. ¿Y cuál es la solución del problema? Ahora estamos en el escenario de Ballestras. Ballestras dice que este bicho alcanza al máximo. Y alcanza el al máximo en una función que es la solución del problema. Es de toda esta clase la que tiene más derivada. Eso tiene su lógica, no estamos aquí para de, pa desmenuzar esto. Acordaros que hay una manera de probar el tema de la aplicación de rima, que es una cosa que en principio nada aparentemente, que es lo que me gustó de este asunto. Es una cosa geométrica que nada tiene que ver con nada variacional. Pues sí tiene que ver con la cosa variacional. Hay una explicación, ¿eh? los matemáticos no decimos, eh, no desvariamos hasta, hasta cierto punto. Eh, hacer más grande la derivada es, en principio, hacer el primer disco que sacas la derivada, un poco te mide la tasa de crecimiento inicial de la fusión. Entonces lo que está con la derivada máxima está saliendo y llenando lo máximo posible. Bueno, esto soluciona el problema. Y aquí tenéis a Kebe. Kebe es un personaje singular. Este habría también que dedicarle. Kebe se dedicó a reparar todas estas teorías, todos estos teoremas calenturientos de los que todo el mundo dudaba. Unos cuantos arregló él. Este fue el, que es el padre de esta prueba. Y es la prueba estándar en circulación. Me costó un rato encontrar la prueba de Kebe. Y este es Paul Montel. Paul Montel, que es el... Padre de la cosa del principio de la elección. La tesis de Riemann no la entendió ni Dios. De hecho no se publicó la tesis de Riemann. La tesis de Riemann circuló como documento privado. Pero él hizo un paper después, que es el paper, uno de los papers, si no el más importante del siglo XIX, uno de los grandes artículos del siglo, del siglo XIX. Este paper trata sobre funciones abelianas. Las funciones, en su, las funciones abelianas se justificó largamente porque este tío estaba en superficie de Riemann, Ebelia, porque son integrales sobre curvas algebraicas que son superficies de Riemann en, en, si pones X y Y complejos, estaba largamente justificada esa cosa. Pero este paper no lo entendió ni dio, y a uno que hizo mucho daño este paper, eh, no es el caso de hablar que son las integrales avellanas y las funciones elípticas, pero era el tema estrella del siglo XIX en análisis. A un tío el que, que la tesis le hizo una avería importante fue Ballestras. Ballestras tenía unos pequeños ejemplos que iba a publicar y cuando apareció la tesis de Riemann arrasó con su... Se quedó de repente que tenía un pequeño juguete al lado de un Titanic, que fue la... El, claro, atrás que sentía infinita admiración por, por, por, por, por Riemann, le, claro, se puso a estudiar aquello, con admiración además, pero no entendía por qué Narices tenía asistencia al problema de driles. Esta cosa que decía Riemann, que construía las funciones resolviendo problemas de driles, ahora os no recuerdo qué cosa es, eso no entendía atrás y lo quería entender, pero no podía ni él ni nadie, eh. En general, los planteamientos de Riemann fueron muy revolucionarios. ¿eh? Yo, te, yo, que me gusta la historia de las matemáticas, he sabido todas las cosas que, todas las cosas que desconocía de esto. Uno cree que sabe variables complejas y en realidad solo sabe las cuatro tonterías de variables complejas. Esto es variable compleja, ¿eh? la teoría de la, la superficie de Riemann. Y esto nos dice Alford, ya con esto despido de este tema. Nos dice Alford de todo este follón. Alford es un, el matemático, digamos, uno de los especialistas en superficie de Riemann del siglo XX. No se puede estudiar la, de la compleja sin leer el libro de este tío, que es un libro escrito con muy buen gusto. Y nos dice Alford, Riemann redactó un mensaje casi críptico dirigido al futuro. Bueno, es una manera de decir que la peña no se enteró mucho. ¿eh? <risa> Su teorema de la aplicación abierta se presenta en unos términos que desafían cualquier intento de demostración, incluso apelando a técnicas modernas. Esta prueba que os he contado no es una broma. Pero es bonita. ¿eh? Es bonita, es insospechado que aquí salga una cosa variacional. Fin de la historia. Ahora nos vamos al conflicto este del problema de Hitler. ¿Qué es el principio de Dirichlet? Hay dos cosas distintas, principio de Dirichlet y problema de Dirichlet. El problema de Dirichlet es lo que os conté. Yo te doy, voy a, vamos a verlo geométricamente, yo te doy un, una región del plano, esto es en el plano. Os, os, os doy un dato en la frontera, que es un contorno, y de ahí cuelgan una barbaridad de funciones. El problema de Dirichlet es, consiste en, en colgar de ahí una superficie que sea una función armónica. Ellos, lo, Nuestros ancestros llamaban esto una superficie potencial. Eso es resolver el problema de Dirille. Y desde luego, muy rápidamente se vio que el problema de Dirille es, es de capital importancia. Aparecen los trabajos de Green, Thomson y Gauss en el electromagnetismo. Hay un paper de Gauss que es el, el, el paper fundamental, de, el paper fundacional de la teoría del potencial, donde aparece el teorema de Gauss, este de la divergencia, el teorema de las cargas de Gauss, se, se proponen las eh, propiedades de las funciones armónicas. El título, el título es un poco espeluznante, todos estos palabras en alemán, que para los que entiendan alemán, yo muchas veces lo simplifico en Algemeine hace", que significa teoremas generales. Pero tenemos una traducción en francés de esto. El paper este se llama Teoremas generales sobre las fuerzas atractivas que actúan en razón inversa al cuadrado de las distancias. ¿Eh? Ahí Esto a los físicos os sonará. Este es el paper de... Aquí están las fuerzas, las fuerzas electrostáticas y el campo gravitatorio y aquí es donde aparece por primera vez eh, usado con profusión el, el problema de Dirle. Pero una cosa di distinta del problema de Dirillet es el principio de Dirle. Vamos a ver qué nos dice el maestro Hilbert de él, del principio de Dirillet. ¿Qué cosa es el principio de Dirillet? Este es un paper importante, también otro de los papers importantes. Este ya es del siglo XX, ¿veis? No, 1900 por aquí. Dice el bono de Hilbert, el principio de Dirillet es un modo de razonamiento que este geómetra en esos tiempos los analistas nos llamábamos a Es un modo de razonamiento que este geómetra Dirichlet, inspirado por una idea de Gauss, aplica para resolver un problema que, a día, que en la actualidad llamamos de Dirichlet. Esto es emocionante. En 1900 ya se estaba poniendo la gente de acuerdo, al menos en llamar el problema de Dirichlet, a lo que se llama problema de Dirichlet. No, no nos hemos enterado todavía de qué es el principio de Dirichlet. Bueno, este es el principio de Dirichlet. Dice, Coge el bastidor de antes, que es esa línea roja, y dedícate a colgar ahí superficies, hay un trillón de superficies que cuelgan ahí. Lo que dice el principio de Dirichlet es que solo una de esas superficies hace mínima esta integral, y esto es lo importante, esta es la integral de Dirichlet. De todas esas superficies de ahí, solo una de ellas hace mínima, eso es como una función cuadrática. Solo hay una que hace mínima la integral, eso es una energía, la integral del gradiente de igual cuadrado. Y lo segundo que dice, eh, dice el cachondo este, y es muy fácil ver, usando el, cal, el cálculo de variaciones, que eso da una función armónica, una superficie potencial. Es muy fácil ver que eso resuelte, resuelve el problema de Dirichlet. Por tanto, esto es una cosa conceptual. El principio de Dirichlet, que dice que existe un mínimo, ese es el principio de Dirichlet. Dice existe, pero sin ningún fundamento, porque esto, esto hay que probarlo, que tiene un mínimo. Pero el principio de Dirichlet dice, mira, si eres lo suficientemente hábil para encontrarle un mínimo a esta función que es una función formidable, ¿eh? esta función está definida entre todas las funciones que tienen datos en la frontera. Si eres capaz de calcular un mínimo, eso te resuelve el problema de Dirichlet O sea que esto es una cosa conceptual, el principio de Dirichlet se montó para resolver el problema de Dirichlet ¿Y por qué es fácil ver que esto resuelve el problema de Dirichlet A estos cálculos de variaciones es una cosa muy sencilla. Si ese, esa integral tiene un mínimo, tú la montas en una recta, aunque implícitamente esto se llama cálculo de variaciones aunque implícitamente esa función dependa de otras funciones, es una función de, con infinitas variables, en una recta todo el mundo hasta yo, hasta todo el mundo en una recta tiene la misma pinta en una recta tienes una función de una variable y, y, y si, es, si esto fuese un mínimo en una recta la cosa azul es, la, es una parábola y calculas la derivada de igual a cero y cuando calculas la derivada de igual a cero y haces una integración por partes encuentras que la solución de este problema es armónica es armónica ¿Qué cuenta he hecho aquí? Aunque suene muy raro lo que he hecho es, ¿qué haces cuando tienes un problema de cálculo? Derivada primera igual a cero. La derivada primera igual a cero es esto. De y el principio de Dirichlet, este fue el razonamiento espurio de Gauss, de thompson de Dirichlet, de Riemann y de toda esta tropa. Pero no es purio del todo. Hay que tener en cuenta que esta gente trabajaba a dos manos con el electromagnetismo y con, la, y con las matemáticas. Y los experimentos donde, esto, donde, esto, donde uno buscaba solución, largamente tenían solución. No había ni qué dudarse. De esto. Ahora, para los matemáticos, que pues somos bastante más estrechos de mente, ¿eh? la gente, este personal, decía la función es mayor o igual que cero. Un ínfimo hay, por tanto hay un mínimo. Y esto es lo que es espurio del razonamiento. Mínimo no es lo mismo que ínfimo. Esto es lo que aprende uno en los cálculos. Y esta es la fuente de la polémica, esta es la fuente de la polémica. No estaba nada fundamentado, no estaba nada fundamentado que este problema de Adriles tuviera solución, por lo menos por esta vía, ¿eh? que era la vía un, unánimemente ¿eh? o sea, si se sube a la cima no se sube por este camino, en principio, hasta que tú nos demuestres que este camino es un camino seguro, ahí tenéis a Dirichlet. Y esto fue una forma atractiva, este fue el primer patrocinador de, este, de esta manera de resolver el problema de Adriles, el que diría Hilbert, que hoy en día llamamos Hilbert, eh, de Dirichlet. Eh, Jacobi, puede, parecer, puede parecer que Dirichlet fuese, fuese un insensato, no, de ninguna manera era uno de los matemáticos más rigurosos que había en el tiempo, a ah, Dirichlet se deben teoremas de teoría de números, teoremas de convergencia de y Jacobi, que era buen amigo de él decía, bueno, si Gauss dice que ha probado algo, eso me resulta probable si lo dice Cochi, es bastante posible que no aquí entre nosotros, yo a Cochis no le compramos un coche de segunda mano, tenía mala fama Cochi. ¿eh? ahora, si lo dice Dirichlet decía Jacobi, seguro que es cierto, o sea que no era un insensato o sea, para volver a, para, para acabar, para, para acabar de ver cómo se resuelve todo este follón, el problema es, os, re, os recuerdo, calcular el ínfimo de esta función, de la integral de Dirichlet, entre las funciones que valen el dat, un dato dado en la frontera. Y ahora, va, ahora vamos a la parte crítica, esto es muy famoso. Todas las teorías, el siglo XVIII fue una auténtica orgía de resultados sin demostrar. Fue el, año de, fue el siglo de oro, con diferencia de la matemática. Ahí todo, todo lo que se podía decir sin una prueba rigurosa se dijo. Pero el siglo XIX hubo que apagar esa factura. Esto ha pasado como con la burbuja inmobiliaria. La primera cuestión que hay que aclarar es, ¿por qué existe un ínfimo? ¿Por qué existe un ínfimo en ese problema? Porque el Ballestras, que tenía mucho interés en este problema, y era un tío riguroso. Fijaros la avería que causó el trabajo de Riemann en Ballestras, que él no volvió a publicar. Primero no, public no mandó a publicar lo que iba a publicar, y después no volvió a publicar lo publicó a través de sus alumnos, a través de. ¿eh? Esto es así, tal cual. Y claro, murió Riemann. A Riemann habló con habló con Riemann. Le hizo la pelota, se lo llevó a Berlín y lo nombró académico. Esto es una manera de hacer política. Y, y él mm, le preguntó, le preguntó cómo se prueba esta cosa del de, de Y a Riemann no le, no le preocupaba un pimiento este asunto. No, le preguntaba, no le dio tiempo de preocuparse, es que murió muy joven pero no le preocupaba lo más mínimo y además seguramente si hubiera tenido un poquito de tiempo lo hubiera destacado pero el peligro viene después de seis años de la muerte de, de la muerte de Rima porque Ballestras se monta un ejemplo de laboratorio el sospecho este de los sospecho que Ballestras es conocido desde los cursos de cálculo el Ballestras va y se monta un problema de laboratorio donde hay ínfimo pero no hay mínimo o sea con este ejemplito de laboratorio dijo cuidado con el principio de Dirichlet ¿eh? este bicho <risa> tiene un ínfimo el, no es mayor igual que cero, pero el ínfimo no se alcanza en un punto. Así que esto dejó, esto creó en el cálculo de variaciones una crisis importante. Esto dejó en entredicho el cálculo de variaciones para acabarla de fastidiar. Se probó que el problema de dile que es lo importante en esta historia, el problema de Dirichlet es el que es importante. Se probó que en realidad hasta cierto punto para, para resolver el problema de Dirichlet no hacía falta el principio de dile Y de hecho, para acabarla de rematar, un alumno directo de Riemann ¿Eh? cría cuervos, un alumno directo de, directo, de, directo de Riemann va y encuentra una función, un dato de contorno de tal manera que se puede resolver el problema de Dirichlet, pero la integral del gradiente al cuadrado es infinita esto desarboló el principio de Dirichlet porque dices tú, joder, el problema se puede resolver y lo otro diverge, el problema variacional no, ni siquiera tiene sentido Hadamar se montó un ejemplito de, de lo mismo muchos años después Caput el principio de derríle. Y entonces rápidamente la gente dijo: Bueno, los del cálculo de variaciones, iros por vuestro camino, que los del problema de derríle, que, es, que, que, que somos gente seria, vamos a resolver este asunto del problema de derríle por la vía rápida. Y entonces la escuela, la escuela de Berlín eh, enseguida mmm, encontró soluciones particulares al problema de derríle. Una de ellas es de Svars, que es este señor de aquí. Este es conocido en nuestros pagos en particular por la desigualdad de coches Vars, Este ese es Schwarz y, y, digamos, Schwartz y Neumann hicieron soluciones parciales. Pero este tiburón de las matemáticas, Henri Poincaré, este se ventiló en 1890, el principio el, principio de, el problema de Hitler. Este probó en dimensión n que el problema, y estableció las condiciones, y las estableció de una modo y manera que yo he cogido, he cogido el, el paper, y luego esto apareció en unas lecciones de la Sorbona, por aquí tiempo. Yo he cogido ese paper y se puede dar un curso doctorado con lo que montó Poincaré allí. Pero se puede tal cual un curso de doctorado, no es en tono, joder. La solución de este tío, la perfección que alcanzó. Este es Poncaré, Poncaré, os lo digo a los chicos de física, es un tío con, con mucha pedigrí físico, más incluso que sirve. Aquí os, lo, aquí os enseño esta foto. Esta es una foto que uno muestra al pueblo. Esto es para que descanséis de tanta integral de eh, Dile. Mirad, aquí tenéis a Poncaré eh, contándole unos, unas cuentas a, a Madame Curie. Este que está muerto de risa aquí es eh, Radarford a este lo conoceréis, no hace falta ni presentarlo este de aquí está muy jovencito este de allí detrás es Planck este es, este es Sommerfeld Sommerfeld es un producto de la factoría gotinga, este, este hizo una tesis con Klein y escribió un libro con Klein sobre el movimiento de la peonza, ¿qué te parece? Este, bueno, este luego es, es un premio Nobel de Física, este hizo cogió la cátedra de física en Múnich y tiene escuela Bien, es conocido los pagos estos y este es el paper, que se puede leer los, le los papers de Pancaré se pueden leer Pueden leer, eh, te vende la moto, eh. a Este no le gusta para dar explicaciones. Y ahora, bueno, pues, aquí, aquí ha quedado, como veis, tuvo mejor suerte el problema de Drill que el principio de Dirichlet, el principio de Dirichlet el cálculo de variaciones, caput. Y, eso, y es el momento de que entre David Hilbert en acción. David Hilbert se puede decir que es el mayor éxito de Felix Klein, lo cual no es desmerecer a Felix Klein. Felix Klein es un matemático importante del siglo XIX, que en un momento dado vio que la investigación le venía grande por los tiburones que estaban circulando, entre ellos Poincaré y se dedicó a la gestión política y tuvo mucho éxito. Porque hizo de Gotinga el, el centro hasta los años, hasta que Hitler lo desmanteló. Era el centro de primer orden de la matemática mundial, a pesar de lo que digan los franceses. El centro, el, el, el centro de gravedad de las matemáticas se centró en Gotinga y en la mecánica también. De ahí salió la mecánica cuántica, la mecánica, la, la mecánica matricial esta cuántica de Born y cuál fue el logro importante de Klein llevarse a Hilbert a Gotinga? Además, Klein, digo Hilbert, como parte de la negociación, exigió que se llevaran allí también a su amigo, a su amigo Minkowski, o sea que se le creó una cátedra a Minkowski. Después, este tío tenía una visión importante, tenía mucha relación con la industria. Klein eh, montó la primera cátedra de matemática aplicada y se llevó allí a Carl Runch. Carl Runge aparece en Gotinga. Y a, a raíz de crear la, la primera cátedra de matemática aplicada, y para rematar la operación, se llevó a, también a Ludwig Prall, porque estaba la biónica empezando a surgir, la dinámica empezaba a surgir, y se llevó allí a Ludwig Prall, que es el padre de la capa límite, es el padre de la mecánica de fluidos moderna. En todas estas cosas hizo Klein allí. En la biónica alemana es muy potente, eso no hay sino que ver los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Hay un documental donde se ve a Von Kármán, que fue un teórico de cómo llega a un... como los aliados, porque bueno, me estoy liando con una cosa que no quiero contar, pero se ve como von Karman, ya Ludwig Prandtl era muy viejecito, los aliados, la parte de los aliados, arrasó con la tecnología alemana eh, y se llevaron todos los papeles, todas las pruebas de túnel de viento, se llevaron a Werner von Braun, y en una de estas se ve a von Karman, que había sido alumno de Ludwig Prandtl, que en ese momento estaba con los Estados Unidos, se ve entrevistándose con Ludwig Prandtl. en viajecito en H donde ¿eh? qué cosas de la vida esto es, la guerra, esto es el final de la guerra mundial ya Bien. bueno y vamos a hablar de vamos a hablar de ah, vamos a hablar un poquito de Hilbert qué pasa con Hilbert pues Hilbert, Hilbert estudió en Königsberg, lee la tesis en 1884 una tesis pues de eh, una de cumplido una tesis de segunda categoría o de tercera la hizo bajo Lindemann Lindemann es un tío famoso porque aclaró lo de la cuadratura, del círculo, en sentido negativo. Luego no hizo más nada y dicen que pff, tuvo mucha suerte, que el trabajo gordo lo hizo ermite Hermite con la trascendencia número E. Pero efectivamente, no hizo muchas cosas. Y entonces, el Jurubite este que es del que hemos hablado hace un momentito, le aconseja que haga una cosa, ya se veía que este, que este era un buen matemático, le dice, viaja y visita los centros más importantes de la matemática. Entonces hizo, eh, se dedicó a viajar una serie de años, Visitó a Klein, en, a Klein en Leipzig, visitó a Hermite en París, que fue el único que le hizo caso, porque en realidad Poncareni no le hizo caso y la, la, la plana mayor no prestaron gran atención. Era muy jovencito, además, además no tenía nombre, que es importante. En Erlangen eh, contactó con Gordán, en Berlín con Kronecker, que este era un intolerante, pero un intolerante no al gluten, un intolerante a las cosas no constructivas. Este decía. Seguro que lo decía para fastidiar. Usted decía que los números irracionales no existen. Porque no hay una manera constructiva de gestionarlos. No Anda desencaminado, ¿eh? Echarle de comer al número pi, ¿eh? Y a los subdecimales, bueno. Bien, eh, aquí estamos en, con Kronecker. ¿Y por qué no le hicieron caso en París? Si hubiera sido después de 1888, sí que le hubieran hecho caso en París. Porque este tipo le puso la prueba, eh, David Hilbert de jovencito, le pone la prueba a uno de los problemas algebraicos más duros de aquellos tiempos que es el problema de la base de invariantes. El problema de la base en teoría de invariantes. Ahora no interesa saber qué problema es ese. Pero lo resolvió, y aquí se habían atascado Kiley, Klebs, Gordon, Hermit, y esto automáticamente lo subió a la fama. Un poquito después, la Sociedad Matemática Alemana, esta, esta teoría de los invariantes, se la ventiló este en unos años, dejó el territorio completamente fuera de combate. Todo lo que había que resolver ahí lo resolvió. Unos poquitos años después, le encarga a la Sociedad Matemática Alemana que haga, que haga un... Un, un, un informe sobre el estado de, del arte en teoría algebraica de números y se monta ese informe y con esto sienta las bases de la, de la algebra moderna de la algebra moderna después, esto es una exoticidad de Hilbert, de buenas a primeras este tipo que estaba en la investigación mundial la emprende con los elementos de Euclides y le da por hacer un análisis crítico de los axiomas de Euclides, pone un poco de orden la geometría euclidia pues había se sabía que había algunas inconsistencias en los axiomas ¿Cuál fue la consecuencia de poner en limpio la geometría? Euclides? Esto es algo inesperado, un tema tan clásico. Pues lo que hizo fue poner en limpio los axiomas e inocularlos a las matemáticas del siglo XX. Llevamos una carga axiomática que viene de ahí. O sea que, digamos, Hilbert reflotó el método axiomático. Una de las cosas que quiso hacer Hilbert, y le dedicó muchos años, es, y ese es el problema sexto de Hilbert, es axiomatizar la física otra cosa que merece la pena mencionar este asunto es que una de las inspiraciones de esta cosa axiomática fue un libro de mecánica de Hertz de los años 1800, 1890 donde Hertz vende la mecánica en plan axiomático o sea que el tema estaba en el cantinero y finalmente nos presentamos en septiembre de 1899 llega a septiembre de 1899 donde este buen hombre dice voy a probar suerte con el cálculo de variaciones y lo que hizo fue aclarar la conjetura de Dirichlet, que es el paper de 1900 que os enseñaba hace un momentito o sea que Hilbert fue el que aclaró qué pasa con el principio de Dirichlet y, y volvió a poner las cosas en orden. Es importante lo que os voy a decir de, de esta cosa de Hilbert, porque el, el cálculo de variaciones, como os he dicho, estaba desprestigiado completamente. Nadie quería saber nada, todo el mundo pedía perdón por usar estas ideas variacionales. Eh, Hilbert hizo varias cosas aquí. La primera, restaurar el, perdido, restaurar el honor perdido del cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones lo volvió a poner en curso legal. La segunda cosa que hizo fue restaurar el honor de Riemann, porque restauró... Esto era un, era un tema de... Riemann era de Cotinga, y los, y los tiburones que se separaron en Riemann eran los payastras y compañía que eran de Berlín. Eso fue una segunda que hizo. Y después inauguró lo que se llaman los métodos, variación, los, los, met, los métodos directos en el cálculo de variaciones. Eso es un mundo... Evelia, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, entonces voy a unos minutos más... ¿eh? Eh, os explico cómo, cómo pero cómo pero cómo pero la solución de Hilbert es espectacular claro hay que hacer un tierrón esto es así buen futbolista es Cristiano los demás son boberías A ver. y por mucho que nos pongamos todos intentamos todos ponemos de nuestra parte todos queremos hacer un teoremita todos poner tal pero estos son los tíos de categoría y este tío claro por si llevaba pocas ideas mira ¿Cómo un estudiante de cálculo resuelve un problema de, de extremo? Primero, derivada primera se calcula. Después la igualas a cero. Después te entretienes y calculas la derivada segunda. Y, se, y si hay suerte ahí has liquidado. Y si no, sigues calculando derivadas. Pero ese, ese proceso con una, función, con una función de infinitas variables es muy doloroso. Y de hecho, Ballestras, que era una persona aplicada, hizo eso en la parte fácil de cálculo de variaciones, que son las funciones de una variable. Hay un cálculo de variaciones de funciones una no variables y eso se cuenta en los cursos. Se contaba, pero no se cuenta. Pero, esa es una parte, pero eso es inoperante con este problema, inoperante, eso es ciencia ficción con este problema. Y dice el tío, claro, ahí se nota que el tipo era de mucha categoría. Dice, bueno, 100, ni derivadas primeras ni segundas, eso que lo, haga, que lo haga otro. Yo voy a hacer lo siguiente cosa. Este cogió, como siempre hay una sucesión minimizante, voy a coger directamente la sucesión minimizante. Y este buen hombre cogió la sucesión minimizante lo único que te falta de una sucesión minimizante para que tengas un límite, lo único que te falta es que tengas un filtro de convergencia. Y dice, bueno, pues voy cada elemento de la sucesión minimizante, la voy a modificar en una bola de tal manera que baje su valor pero con, y de tal manera que la modificación tenga la ventaja que no tiene la otra, que es converger. Así de simple. Esto, esto da para contar unas cuantas semanas de clase. Yo, yo, para que me escuchen estas cuentas de Gilbert, tengo que pagar dinero. Ella, la gente, no quiere, no quiere asistir a este curso. Pero esto, por eso se llaman métodos directos en el cálculo de variaciones. Se saltan en la reta y la vudú esta de la primera derivada, la segunda derivada. ¿verdad? Este directamente corregió la, y, y rápidamente eso proporcionó a principios del siglo un método numérico para resolver el problema de Ile. caputo el, caput el principio de Ile. Bueno, no he dicho una pequeña cosa. Hay que poner un pequeño ingrediente. Y esto, este es el problema. Estáis al corriente de que este tío tenía una fama... Una fama en 1900 ya tiene una fama de tal categoría que Poincaré, que era la autoridad matemática de aquellos años. Allí se cambiaron las tornas, allí ya el primer espada, no era el primero que era Poincaré, el Poincaré lo invita a dar una plenaria en el Congreso Mundial de Matemáticas de 1900 y este se persona allí en el Congreso Este y da una charla donde propone 23 problemas que merecen la pena ser estudiados. Cuidado con el tono de Hilbert. El tono de Hilbert no era decir, ahí tenéis 23 piedras que os surjan y a ver quién es el guapo que resuelve esto. Nada de eso. La, la consigna de Hilbert en estos problemas era, esto, la consigna de Hilbert era, primero, todo problema se puede resolver. Eso era un metateorema que decía, todo problema se puede resolver. Y entonces lo que hay, en lo que hay que trabajar son en problemas interesantes. Hay que trabajar en los problemas interesantes. El cálculo de variaciones era un problema interesante. En el que Entonces, fíjate en estos problemas, echa la ilusión y desplazcalos, porque se pueden resolver, ¿Comprendéis? Se han resuelto casi, casi todos menos uno, el de, la, el de la conjetura de Rima. El problema 20 es este, el problema 20 es este, este es el problema 20. Ahí lo y el problema XX lo desatascaron a lo largo del siglo XX. El XIX tiene mucho que ver con esto, y fue el niño de George el que metió mano ahí. Y el problema del siglo XX, si uno traduce esto, lee ese espíritu. El problema, del siglo, el, el problema número XX no es, a ver si resuelves esto, no. Él dice, en positivo, todo problema de las y se, se puede resolver, a condición de que pongas las condiciones adecuadas. Cuidado, y dice una suelta, una pequeña perversión. Y a condición se hace falta de que retoques la noción de solución también. ¿Eh? Ok. Pero no te pongas burro porque eso es así. Decir? Hay números racionales e irracionales. Que te pones burro calculando solo los racionales. Pues te va a salir un límite que te va a ir a, a, a los irracionales. ¿Eh? Lo que te quiero decir este es, corrige la solución porque a lo mejor necesariamente las soluciones no son de las clásicas. La siguiente parte de la lección... Ah, no ha salido este ya David Hilbert de mayor. Se nos ha hecho mayor en la charla. ¿Eh? antes era jovencito este es David Hilbert David Hilbert en 1910-11 este es David Hilbert ya mucho más mayor, en 1930 ya estaba jubilado eh, David Hilbert en, esta, en estos momentos da una charla y la, la graba a la radio ¿eh? 1930. el siguiente episodio que os iba a contar era el problema de los autores en Laplaciano es momento de cortar esto tiene que, más, tiene que ver más con mi actividad profesional de estos años. Los autovalores del Laplaciano son una cosa súper interesante. Un tema muy bonito. Me han dado grandes satisfacciones estos y, la, estos y sus variantes para el Laplaciano. Pero este es un problema hermosísimo, ¿eh? los autovalores del Laplaciano. Problema que destacó David Hilbert también. Ya os despido con... Este es Diodonet. que era un matemático famoso que algunas veces más le valdría haber estado callado porque soltaba perlas que luego le recordaba. Le pasa como a los políticos. Eh. Cuidado, no, no, no insultemos a Diadonés, este eh, está muchos, muy por encima de los políticos. Este, el problema de los autovalores en el no nos ha dado tiempo. Esto es lo que estoy viendo con mis amigos los matemáticos en pequeñas dimensiones. Calcularle todos los autovalores a Laplaciano que es el problema de las la frecuencia características fue otro problema que desafió, no desafió a los... desafió a Pancaré. Pancaré no pudo con ese problema. Y esto lo desatascó David Hilbert y creo la... Eh, esto fue en Gotinga, ¿eh? Esto lo hizo en Gotinga, es, eh, escribió la teoría de autovalores y eso tuvo una influencia importante sobre la mecánica cuántica. Esto ahí. Y ya no tengo más nada que decir. No voy a decir como Forrest Gump, esto son cosas de mi vida profesional, pero quiero ir al final... Ah, quiero recordar a Jorge García Malian, que fue, que para mi gusto, uno de los matemáticos... Más ah, importante que ha salido de estos. pagos. No le ha pasado nada, ¿eh? Lo que pasa es que se ha dedicado, se ha ido a las matemáticas y ahora este se ha dedicado a las matemáticas, se ha dedicado a la música y nos ha dejado. Supongo que se aburría. Pero este fue un estudiante de doctorado y esto, esto es lo que tengo que decir de mi vida profesional. Un, un excelso matemático. Ah, porque sobre todo, una imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras, ¿eh? eso lo dicen por ahí, pero yo digo, ¿y una idea? Joder, una idea, eso sí que vale, ¿eh? bueno, eso mismo.